San Marcos Evangelista El del Evangelio según San Marcos capítulo 16 versículo del 15 al 20 En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura El que cree se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído Arrojarán demonios en mi nombre Hablarán lenguas nuevas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 Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús. La mayor parte de especialistas piensan que este pasaje es un añadido posterior. Se dan varias razones. El vocabulario y el estilo difiere del resto del Evangelio. No tiene coherencia con el pasaje anterior, ya que cambia entre otros motivos el sujeto y el número de mujeres. El relato concentra textos tomados de los otros Evangelios la aparición de María Magdalena, en los discípulos de Maús, comida y misión, y la ascensión. El hilo conductor del relato es la incredulidad de los discípulos. Sin embargo, Jesús sigue contando con ellos para la misión y los envía a anunciar la buena noticia a toda la humanidad. Hoy celebramos la fiesta de San Marcos, quien con su breve evangelio nos legó el primer catecismo cristiano. Su obra responde a dos preguntas básicas. ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo deben ser sus discípulos? Cada pasaje del Evangelio que nos relata la doctrina de los milagros que realizó Jesús, pero sobre todo su muerte y resurrección, ofrece la respuesta. Aunque Marcos no fue de los doce apóstoles según la tradición, era muy joven todavía cuando murió Jesús. Fue fiel discípulo de San Pablo y luego de San Pedro, quien desde Roma en una carta lo cita como mi hijo. En el Evangelio de hoy vemos el último mandato de Jesús a sus discípulos Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura Jesús está por subir al cielo y confía en sus apóstoles la misma tarea que él desempeñó Anunciar e implantar la buena noticia La historia de salvación que inició Jesús es continuada por el testimonio de sus fieles Ya no solo en Palestina sino todo el mundo las señales que acompañarán la predicación son las mismas que Cristo, echar fuera a los demonios. Esto es quitar todo lo que oprime a, los, a las personas, curar al enfermo. Esto es trabajar en favor de la vida y enfrentar a dificultades, vivir un veneno mortal, como Cristo las enfrentó y las superó. Marcos pertenecía a la Comunidad Cristiana de Jerusalén, inicialmente acompañó a Pablo en sus misiones y después a Pedro, quien lo llamaba mi hijo. La tradición enseña que Marcos recogió en su Evangelio la predicación de Pedro a los cristianos romanos y que fundó la iglesia de Alejandría. También a nosotros nos manda Jesús dar testimonio de su Evangelio con nuestro amor y misericordia, no obstante nuestros pecados, defectos y limitaciones. Festejar a un apóstol nos remite a las primeras comunidades a las cuales la palabra de Dios no era una opinión más, sino verdaderamente una revelación de lo que Dios ha ofrecido a los hombres, la vida en abundancia. Esta nueva vida que nos ha revelado por Cristo no solo es una manera de vivir, sino una vida al servicio del Evangelio y de los demás. Es por ello una vida que nos hace dar un, no únicamente testigos, sino continuadores de la obra salvífica de Cristo. Es necesario que los cristianos de este tiempo creamos realmente la palabra de Dios, que es verdadera, y, y en la medida en que vivimos somos portadores del mensaje de salvación. Arriesgate a creer y deja de que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Que el Señor los bendiga.